Esa es la cantidad de oro que yo he hecho en los últimos 7 eh, días Recordar que nosotros farmeamos en directo No solo farmear mucho fuera de cámaras, de vez en cuando lo hago Y bueno, esto es básicamente el oro que terminamos haciendo Quizá algunos digan que es muy poco, otros dirán que es bastante En lo personal es lo que normalmente hago eh, cada semana Ya sea que sea al inicio o no de una expansión En ese caso gané 1.1 millones de oro Sí, esta fue la ganancia que hice sumando el ragol y también sumando eh, el oro obtenido mediante eh, la subasta, ¿de acuerdo? Si quitamos el ragol y los ítems comerciales, hemos hecho 894k. Esta es la cantidad de oro que yo he hecho en una semana. Normalmente hay personas que pueden hacer más oro, otros hacen menos. En lo personal, tampoco es que afecte mucho, simplemente es la cantidad de oro que yo he querido hacer y bueno, algunas cosas que yo he vendido aún así, si les gustaría ver las guías de farmeos de oro de Dragonfly, recordar que están en las tarjetas, ahí tienen todos los farmeos que pueden utilizar y otros consejos que yo les puedo dar, y dicho todo esto, estamos viendo entonces lo que se ha vendido, un Quijote glorioso se vendió en 28k, algo económico, han estado bajando algunas transfiguraciones, de hecho alguien la ha puesto de nuevo en 70, pero en mi caso yo la he vendido en 28 no por devaluarla, simplemente porque a ese precio estaba hace 6 días el patrón de tienda NOL, esto es algo que también vendí a 9k orbes titánicos vendí unos 6 a 9 y a 5 antes de que saliera los cambios No con el orbe estos valían un poco más barato y por eso los vendí a este precio Claro que si los hubiera vendido eh, ahora, hubiera sacado hasta el doble, ¿no? Porque ahora están valiendo entre 10 11k. A varios cristales resonantes, como pueden ver, ya que nosotros farmeamos bastante eh, spot de mundo. Es lo que más yo farmeo, más que craftear, más que hacer otra cosa, yo farmeo con Folus. Eh, es normal que en los farmeos, valga la redundancia, nos caigan estos eh, morados. Entonces se desencantan y se subastan directamente. Después, algunos sellos y marcas de Sarga, que también han bajado de precio. Varitas, transfiguraciones, menas, que a veces recolecto menas... Carnes una ultra congeladas Estas carnes de hecho han subido de precio Valdría la pena ir a recolectarlas eh, Recordar que todos los farmios se encuentran En el canal, tenemos esquirlas vibrantes Que son componentes de encantamiento Tenemos telas, tenemos También algunas otras esquirlas Una gran cantidad de telas, que estas telas Ahora valen 42 de oro, igual valen la pena Recolectar las telas putrefactas que este es un material que consigues de ciertos noles en el trecho azul, y que igualmente Pues tienen un valor interesante Varios aires inquietos, que ahora valen 35 5 de oro, tierras inquietas, escarcha inquieta, tela salvaje congelada. La tela salvaje congelada también ha subido un poco de precio. De hecho, esta tela es bastante fácil de conseguir con los Nol del Trecho Sur. Son farmeos que solemos repetir bastante. Y que como dato dan de media unos 9k de Ragol. No es que el Ragol importe, porque de media sabemos 50k por hora. Pero oye, hay gente que le gusta y bueno, le puede Interesar, y bueno, aquí podemos ir viendo Más telas, más polvos cromáticos Materiales en general, es lo que yo He podido vender, algunos Materiales de este joyería También que he subastado, había subastado más Cosas de joyería, pero en este caso no me lo Está contando, bastante curioso, pero bueno Sumado todo, como dije, hemos hecho Este monto, así que bueno Básicamente ese sería el video En esta ocasión, no hay mucho que comentar No he vendido muchas Trasmo, ya que no Las he podido subastar mucho, tampoco es que afecte tanto este es básicamente el oro que se hizo solo estoy contando el oro de un reino porque en los otros reinos solamente he hecho 100 a 200k o sea en total sumado todo he hecho más de 1.6 millones pero no lo estoy contando porque como dije yo juego en 10 reinos si les gustaría que yo lo cuente en un futuro vídeo coméntenlo. Porque quizá haya gente que diga, no, solo muestra en el reino donde hagas más oro. O no, muestra en total cuánto oro haces porque tú juegas en varios reinos. Ya la gente sabe que yo juego literalmente en unos 10 eh, reinos. Sin embargo, no en todos los reinos actualmente tengo PJs level 70 o farmeo en Dragonfly. Y esto, claro, hace que ganemos menos oro. ¿No? O bueno, que no se considere. Aún así, bueno, quise mostrar solamente un reino para este, esta retoma de estos videos que suelo hacer. Y que ustedes pueden revisar, ¿de acuerdo? Así que espero que les haya gustado este video Si les gustaría más ese tipo de contenido Ya sabes, like, compartir, suscríbete Comenta si algo no queda claro Y atento a los siguientes videos del canal Cuídense señores, hasta luego